Bienvenido Granda, bienvenido Rosendo Granda, Aguilera, La Habana, 30 de agosto de 1915, Ciudad de México, 9 de julio de 1983. Fue un cantautor cubano apodado El bigote que canta por el prominente bigote que siempre lo acompañó. Conoció desde pequeño los sinsabores que la vida puede ofrecer al quedar huérfano de padre a la edad de 6 años. En su juventud, fue conductor de guagua, como se le llama al autobús colectivo de pasajeros en Cuba. Desde pequeño mostró actitud hacia el canto y desde su juventud fue vocalista de afamadas orquestas como la Riverside, los hermanos Castro, el Conjunto Caney y con el famoso septeto nacional, la agrupación de Ignacio Piñeiro. En 1941 hace un viaje hacia Puerto Rico donde realizó dos grabaciones exitosas con el cuarteto Marcano. En los años 1940, la Sonora Matancera había firmado para el sello Panar de Cuba y está en pleno apogeo de popularidad. En diciembre de 1944, Granda se integró a esta agrupación por recomendación del saliente Humberto Canem, hijo del cofundador y primer director del conjunto Valentín Canem. De inmediato pasó a ser primer cantante, quedándose como la voz de planta durante más de una década. También integró el coro más famoso de ese conjunto al lado del Carlos Manuel Caito Díaz Alonso y Rogelio Martínez, además de hacer coros también con otros intérpretes invitados. Su primera grabación con la sonora matancera fue la guaracha de la composición de Virgilio González, La Ola Marina. Este tema lo convirtió en uno de los cantantes cubanos más cotizados. En 1948 la agrupación Matancera integraba sus filas de intérpretes al internacionalmente conocido cantante puertorriqueño Daniel Santos y en 1949 a Mirta Silva, también puertorriqueña. En agosto de 1950 presentó al público a Celia Cruz que debutaba con este decano de los conjuntos. Luego de casi 10 años de permanencia en la Sonora, en marzo de 1954 con el bolero Pecaste de Infiel de José Slatter, Badán se despidió de la agrupación con su última presentación. Bienvenido Granda grabó con la Sonora Matacera unas 217 grabaciones, convirtiéndose en el cantante que más registro musical dejó en dicha agrupación. En una de las tantas presentaciones que tuvo con la sonora Matacena en un programa de radio Progreso de La Habana, llamado La Onda de la Alegría, los locutores de dicha emisora, don Gustavo Pimentel Medina y don Oscar del Río lo bautizaron como el bigote que canta. A partir de este momento formó parte de su vida ese epíteto que lo hizo mundialmente conocido por sus abundantes y llamativos bigotes y por la espléndida voz nasal que poseía. En el año 1955 salió de Cuba rumbo a Barraquilla, Colombia. En Colombia grabó con la sonora Antillana, dirigida por Raimundo Arias, y con la sonora Silver, creada y dirigida por Lucho Bermúdez. Luego se trasladaría a Venezuela y finalmente se radicó en México, donde se nacionalizaría y viviría con su esposa Cruz María Costa y su hijo menor, Bienvenido Granda, Acosta. En sus últimos años se presentó en programas musicales de la televisión mexicana pero ya su salud se estaba deteriorando. En 1983 fue internado por complicaciones gastrointestinales y una antigua afección pulmonar, falleciendo la mañana del sábado 9 de julio en el Centro Quirúrgico de México. La tarde del mismo día fue sepultado en el lote de atores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Tanto en el velorio como en su sepelio se dieron cita millares de seguidores entonando canciones que en su voz Marcaron el sentir de toda una época. En el último momento comenzó a escucharse. Luna, ruégala que vuelva y dile que la espero, muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar.